Saludos comandantes. Lanzaré la temporada 3 de Pase de Batalla, pero primero recibirán sus instrucciones. El desafío comenzará el 17 de septiembre y durará aproximadamente 3 meses. El progreso principal estará compuesto por 45 etapas. Jueguen a bordo de vehículos de nivel 6 en adelante en todos los tipos de batallas aleatorias, excepto grandes batallas, para ganar puntos y recibir recompensas recibirán puntos según su desempeño en la batalla. Jueguen como equipo y usen el nuevo sistema de comunicación para mejorar su rendimiento y aumentar sus posibilidades de victoria. Si ganan, recibirán 7 puntos por estar entre los 3 mejores jugadores de su equipo, según experiencia obtenida y 5 puntos por estar entre los 10 mejores. Si pierden o empatan, recibirán 5 puntos por estar entre los mejores 3 jugadores, y 3 puntos por estar entre los mejores 10. Los jugadores de ambos equipos que estén en las posiciones 11 a 15 no recibirán ni perderán puntos. En esta temporada de pase de batalla habrán nuevos vehículos principales. El IS-4, el t 110 5 el IS-4 gana un punto adicional por estar entre los primeros 10 jugadores. El T110E5 gana 3 puntos más por estar entre los mejores 3 del equipo según experiencia obtenida, independientemente del resultado de la batalla. Para completar toda la temporada, tendrán que jugar en varios vehículos. Cada vehículo tiene un límite de puntos. Mientras mayor sea el nivel del vehículo, mayor será el límite de puntos. Esta es una gran oportunidad para investigar vehículos nuevos y para probar nuevos estilos de juego. Cuando consigan la cantidad máxima de puntos en un vehículo en particular, también recibirán puntos adicionales. Base de batalla está compuesto por el progreso principal y el progreso de Elite. El progreso principal tiene 45 etapas. Deben ganar 50 puntos para completar una etapa. Luego de completar cada etapa, ganarán recompensas base. Días de cuenta premium de World of Tanks, créditos, equipamiento estándar y de recompensa. Kits de desmonte, folletos de entrenamiento, reservas personales y fragmentos de planos. Además de estas recompensas, también podrán ganar recompensas mejoradas. Manuales de entrenamiento personales, guías de entrenamiento y reservas personales de créditos. Para acceder a estas recompensas, tendrán que comprar el pase mejorado. Incluso, si compran el pase mejorado tras haber completado varias etapas, inmediatamente recibirán las recompensas de todas las etapas que hayan completado. Si son nuevos en World of Tanks y no tienen suficientes vehículos para completar las primeras 10 etapas, podrán alquilar 3 vehículos Premium de nivel 7, de forma gratuita. Usen estos vehículos para ganar los puntos que les faltan. Luego podrán comprar el pase mejorado. En la temporada 3, podrán elegir el equipamiento que recibirán como recompensa mediante el menú de progreso de Pase de Batalla. El equipamiento de recompensa, como antes, otorgará una mayor bonificación a las características una vez que se mejore. Una de las opciones es el mecanismo de rotación de recompensa, que no tiene un equipamiento mejorado equivalente. En ciertas etapas, podrán elegir un nuevo equipamiento estándar. Por esta razón, podrán ajustar sus vehículos y mejorar sus características clave para cumplir roles específicos. Entre las recompensas también se incluyen elementos de personalización como emblemas, calcomanías y estilos 2D. Cuando completen las 45 etapas, recibirán una medalla y la recompensa principal. Uno de dos estilos 3D, Triton para el IS-4 o cóndor para el t 110 También podrán reclutar uno de dos tripulantes nuevos, Nikolai Samokin o Jack Reed. Ambos tienen la pericia hermanos de armas entrenada al 100% y suficiente experiencia para entrenar dos habilidades o pericias más. Cada tripulante viene con un estilo correspondiente. Luego de elegir al tripulante, obtendrán el estilo para su tanque. Si tienen el pase mejorado, también recibirán el segundo estilo. Pero, de una forma u otra, solo podrán reclutar a un tripulante. Al elegir a un tripulante y al estilo 3D de su vehículo, podrán unirse al equipo IS-4 o al equipo T110-E5. Cuando la temporada 3 termine, los miembros del equipo con más jugadores recibirán una misión con un multiplicador de por 2 a la experiencia de combate que podrán completar varias veces usando vehículos de nivel 4 a 10. Los miembros del equipo que termine en segundo puesto recibirán una misión con un multiplicador de por 2 a la experiencia de tripulación que podrán completar varias veces. ¿Quieren recibir las recompensas más rápido? Si tienen el pase mejorado, podrán comprar etapas del progreso principal. Durante los dos primeros meses de la temporada, podrán comprar un paquete de 20 etapas. Y durante el último mes, podrán comprar cualquier cantidad de etapas. Cuando completen el progreso principal, pasarán al progreso de élite del pase de batalla. En él podrán ganar bonos. Mientras más etapas completen, mayor será la recompensa. Otra cosa. Su progreso no pasará desapercibido. Cuando completen la primera etapa del progreso de Elite de la temporada 3, recibirán una insignia dinámica especial. Deberán aplicar la insignia manualmente. En ella verán su etapa del progreso de Elite durante toda la temporada. Al final de la temporada, la insignia desaparecerá. Pero aún tendrán las calcomanías especiales para mostrar sus niveles de maestría. Recibirán estas calcomanías por completar ciertas etapas del progreso de Elite. ¡Buena suerte en el campo de batalla!